Que tengo mi idea para un proyecto Nobus todo el equipo deberá ingresar a la plataforma de nobus.tech.mx y dar clic en donde dice plataforma. Si ya tienes cuenta en nobus.tech.mx solo ingresa tu correo y tu contraseña. Da clic en iniciar sesión. Si no tienes cuenta ingresa a nobus.tech.mx y da clic en plataforma. En la parte inferior encontrarás el botón de registrarse. Llena todos los campos y da clic en Registrarse. Después de entrar a la plataforma, da clic del lado izquierdo en donde dice Propuestas Listado. Selecciona la opción Registrar propuesta para iniciar una nueva propuesta. Al registrar un nuevo proyecto encontrarás cinco secciones diferentes. Puedes abrirlas y cerrarlas dando clic en el signo de más del lado derecho. Para cada sección puedes hacer el uso del botón de guardar cambios, por lo que es importante que si ya tienes una propuesta, hagas todo el registro dentro de la plataforma. Todo se puede guardar aquí y de esta forma todos los integrantes de tu equipo podrán verlo y consultarlo. Encontrarás instrucciones claras para cada uno de los recuadros que necesitas llenar con información. Y además encontrarás el límite de caracteres. También en la sección 1 encontrarás que... Se va a realizar un resumen automático una vez que realices toda tu propuesta y que llenes los diferentes campos de estas secciones. Para la descripción del proyecto, puedes escoger una línea temática si es que tu proyecto va con alguna de las que se encuentran en la plataforma. También puedes seleccionar ninguna. Solamente tienes que saber que se dará prioridad a aquellos proyectos que hayan elegido una línea temática. Lee todas las instrucciones y completa los campos correspondientes. Cuando llegues a la sección de equipo de trabajo, cerciorate que la persona responsable del proyecto sea aquella que tenga un contrato tipo planta. O si eres profesor de cátedra, puedes permanecer como responsable del proyecto y asignar a una persona con contrato de planta como administrador o administradora del proyecto. Escribe el correo y da clic en buscar. Pueden ser hasta cuatro participantes del mismo campus y seis de diferentes campus. Para agregar más participantes, da clic en Agregar Participante. Escribe su correo electrónico. Selecciona Buscar. Selecciona el rol para la persona participante. No existe un botón de guardar esta información. Si necesitas agregar otro participante, da clic en Agregar Participante. Escribe su correo electrónico. Da clic en Buscar. Selecciona el rol para la persona participante. A continuación, selecciona el nivel académico de implementación. Para agregar un curso a Impactar, da clic en Agregar curso. Llena los campos correspondientes. Para guardar toda esta información, da clic abajo a la derecha en donde dice Guardar cambios. E encontrarás una notificación de que se ha guardado la propuesta con éxito. Si por otro lado encuentras una notificación de error, lee lo que está en la notificación y encuentra el campo seleccionado como error para que lo puedas corregir. Después de haber guardado tu propuesta, puedes entrar y salir cuantas veces necesites. Ahora tus compañeros pueden ingresar a la plataforma y tendrán una propuesta por ser aceptada. Da clic en Propuestas, Listado. Da clic en Aceptar. Encuentra tu propuesta y da clic en el lápiz que es Editar. En sección 2... Lee las instrucciones y completa los campos. Expresa tu objetivo de forma clara, concisa y realista. Piensa en el resultado que deseas alcanzar. Si necesitas más información, puedes ver el video que se publicó por parte de la biblioteca en sedierocom biblioteca novus. En esta grabación encontrarás no solamente cómo hacer objetivos, sino cómo utilizar búsqueda de información para justificar propuestas novus. Si tu propuesta ha participado previamente en otro concurso o en otro apoyo Nobus, deberás indicarlo en Impacto Previo, sección 2. De lo contrario, da clic en Es la primera vez que propongo esta idea. Recuerda guardar cambios abajo a la derecha. En sección 3 enlistarás todas las actividades que se implementarán junto con tu propuesta. Agrega cada actividad en el botón Agregar una actividad. A continuación veremos un video de Daniel Farrera. Qué nos explicará más sobre esto. Hay una terminología que vamos a estar aplicando al menos para temas operativos durante la convocatoria y que es importante que conozcamos. De entrada, tenemos la terminología que manejamos dentro de la plataforma Nobus, que es donde están subiendo sus propuestas. En la sección 3, en la parte de aspectos administrativos, encontrarán que a la hora de poder asignar el tipo de actividad, estamos encontrando estos tres términos. Adquisición de inversiones, actividad y gastos operativos. Para el tema de adquisición de inversiones, estamos describiendo una acción, una tarea, que lo que va a hacer es hacer el ejercicio de los recursos para poder adquirir un activo. Los activos dentro de la institución no se clasifican de forma tradicional. Tenemos un área específica en el área de Contraloría que se encarga de poder catalogar distintos artículos, distintos objetos como activo fijo y como gasto. Para adquisición de inversiones, es importante detectar cuando lo que yo necesito, si es un activo o no es un activo. El tema de actividad describe una acción que no requiere el uso de recursos. Vamos a utilizar esta terminología, la de actividad, para poder describir algún hito o alguna tarea que sea importante declarar nuestro proyecto, pero que no requiera de recursos. Probablemente algún reporte, probablemente poner a prueba alguna herramienta, algo por el estilo para poder tener este marcaje y poder saber cómo nos estamos comportando en el desarrollo del proyecto. Por último está gastos operativos, que el gasto operativo describe también una acción, una tarea, que lo que va a buscar es hacer el ejercicio de los recursos, pero en este caso para productos de poco valor, consumibles, o que tengan una vida útil reducida. Esos serían los gastos operativos. Ahora, para términos de operación, manejamos los siguientes términos. Activo fijo en proceso. El activo fijo en proceso es un término que está empezando a cobrar fuerza dentro de la institución porque describe un activo que está compuesto por varios gastos. Por poner un ejemplo, yo pudiera pensar que un servomotor, que una cadena, que cableado, que un transformador serían gastos porque son componentes individuales de un todo. Pero si al final lo que yo voy a hacer con todos esos componentes es construir un gran producto final como una cama de corte, una CNC, una impresora o algo por el estilo, pues estamos hablando de que en el conjunto se va a construir un activo. A eso es a lo que le llaman activo fijo en proceso. Esto para que lo vayan conociendo y en caso de que tengan alguna clase de, de solicitud, alguna clase de cotización que se vaya a comportar de esta forma, poderlo identificar. Valor real del producto en el mercado. El valor real del producto en el mercado es muy importante detectarlo para poder mitigar el estar haciendo un presupuesto que probablemente no cubre las necesidades del proyecto. Nos puede llegar a suceder que lo que estamos cotizando es una oferta, es un precio de temporada, es una promoción, es un precio preferencial y eso es precisamente lo que buscamos mitigar. ¿Por qué? Porque como el presupuesto no lo vamos a recibir el día de hoy, sino hasta el próximo año, es muy, muy probable y hay un riesgo elevado de que vaya a haber un incremento en costos. Lo preferible sería poder tener el valor en el mercado para poder sacar algún cálculo que referencia a la inflación o a cómo se hayan comportado los mercados. También, en terminología se encuentra buenas prácticas. Las buenas prácticas, pues es un ejercicio, una actividad que se desempeña en un contexto y se pone a prueba y que da resultados tangibles, da buenos resultados. Entonces, a lo largo de ya varios años, hemos eh, percibido que puede funcionar como una buena práctica para mitigar todos los riesgos en temas de solicitudes, procesos, tiempos de espera, precios, cotizaciones. Por último, pues eso sí, dejar bien claro, nuestras compañeras de experiencia y servicios centrales también son conocidas como compras y son conocidas como adquisiciones. Ahora, ¿quién puede cotizar? Existen tres figuras que pueden cotizar dentro de la institución, al menos para proyectos nuevos. La primera y la más fiable sería la de adquisiciones, que están representadas ahorita por nuestros colegas. Eh, ellas están ahorita habilitadas en un proyecto de duración corta, es decir, nos las prestaron para poder brindar apoyo en temas de cotizaciones durante el periodo de febrero a mayo. Entonces, ellas no están dentro de Novus, pero están apoyando a través del proyecto. Van a estar eh, enfocadas principalmente en atender sus solicitudes para poder hacer cotizaciones y también van a estar llevando de forma lateral su operación del día a día. Ellas pueden atender cualquier solicitud de cotización, y como son expertas en el tema, cada que ellas les entreguen algún tipo de cotización, se puede considerar que esa cotización ya es una cotización validada. Ellas al tener experiencia ya saben quiénes son los proveedores que dan menores problemas, o cuáles son los productos que se pueden encontrar localmente de forma más sencilla. Tienen todo este know-how, eso ayuda a poder mitigar eh, temas de alguna cotización mal colocada. La segunda figura sería nuestro TI local. Dentro de cada campus, nosotros tenemos un responsable de TI. Ellos están dirigidos por los regionales de TI y por lineamiento y por vías institucionales, ellos son los responsables de poder hacer tanto las validaciones técnicas, es decir, que tú llegues con la inquietud y decir, necesito un equipo de tales características o necesito un equipo que pueda correr a veces corta programa o necesito poder este, tener este tipo de equipo que me permita este tipo de actividades. Entonces, ellos hacen este tipo de validaciones técnicas y ellos, ellos también pueden hacer las cotizaciones de los equipos de cómputo. Actualmente, Activo Fijo describe como equipo de cómputo todo lo análogo. Entonces, monitores, pantallas, equipo de cómputo, portátiles, todo ese material, incluso tabletas y celulares, se considera equipo de cómputo y está bajo su custodia. ¿no? Y las últimas personas que podrían hacer una cotización son ustedes mismos, los usuarios. Que para eso es esta capacitación, para poder conocer mejores prácticas y que en caso de que ustedes tomen la iniciativa de hacer sus propias cotizaciones, eh, lo puedan hacer de forma más exitosa. Ahora, buenas prácticas, ¿cómo arrancar? Para poder arrancar con cotizaciones, existen buenas prácticas y la primera de ellas es poder detectar qué es lo que ustedes requieren. Hay ciertos artículos que son, digamos, especializados o que tienen ciertos procesos específicos para que se puedan asegurar. Te recomendamos que las actividades que requieran de una cotización las pongas en un documento y contactes a alguien de adquisiciones de tu región o a un CDIE para que te contacte con ellos y puedas realizar tu cotización en una forma correcta y eficaz. Llena todos los campos y da clic abajo a la derecha en guardar cambios. En la sección 4, da clic en acepto el compromiso. Por último, en la sección 5, llena todos los campos y da clic abajo a la derecha en donde dice guardar cambios. Entra a bit.ly, diagonal, link C mayúscula 2022, para encontrar todas las herramientas que la convocatoria NOBUT ha compartido con nosotros. Después de que tu propuesta esté completamente llena, podrás contactar a uno de los organizadores de Novus para retroalimentación antes de enviar la propuesta. Una vez que tu propuesta esté completa y no necesites hacer cambios, o una vez que hayas recibido retroalimentación, puedes dar clic en Enviar propuesta. Te invitamos a conectarte a cdie.tech.mx y dar clic en Soporte. De esta forma, encontrarás acompañamiento específico para tu región. ¡Mucho éxito!